Qué onda aventureros sean bienvenidos a este nuevo tutorial en esta ocasión vamos a aprender a copiar y a pegar estructuras utilizando wordedit comencemos para empezar con nuestro tutorial vamos a utilizar el comando set el comando set nos va a ayudar a establecer bloques dentro de una selección para poder establecer estos bloques necesitamos una ID, la ID se obtiene presionando F3H esta ID corresponde a un material en mi caso voy a utilizar la ID número 1 esta corresponde al material de la piedra para poder ver la ID de un bloque cuando hayamos presionado F3H podremos ver que dentro de nuestro inventario cuando pongamos el cursor por encima del material vamos a ver un número al lado del nombre del material que nosotros queramos para poder deshacer nuestros cambios vamos a presionar barra, barra, undo de esta manera podremos borrar los cambios que hicimos Para poder copiar una estructura, es necesario que hagamos una selección. Para ello, vamos a dar clic izquierdo sobre el primer punto y clic derecho sobre el segundo punto. De esta manera, logramos encerrar toda nuestra estructura dentro de una selección invisible. Para poder copiar nuestra estructura, basta con que pongamos barra, barra, copy. De esta manera, estaríamos copiando todos los bloques que contienen nuestra selección y los podríamos editar en cualquier momento. Como ejemplo, voy a pegar la selección que hice poniendo barra barra paste, de esta manera podrán ver que se copian y se pegan los mismos bloques que hicimos en la selección anterior de esta manera estaríamos copiando y pegando estructuras satisfactoriamente. Para deshacer nuestros cambios basta con que pongamos undo y ellos desaparecen. Un tip muy importante al momento de copiar estructuras es que debemos tener en cuenta la posición de donde las copiamos. En mi caso voy a copiarla del lado derecho y la voy a pegar en otra posición como podrán notar al momento de pegarla posiblemente no se pegue como la tenemos del otro lado es decir que se pega hacia mi izquierda así que es necesario saber de dónde copiamos nuestra estructura para poder pegarla bien voy a dar un DO y ahora sí me muevo a la posición en donde yo quiero ponerla, cuando ponemos paste logramos ver que nuestra estructura se ha pegado exactamente como nosotros queremos. Otro consejo un poco avanzado sería pegar nuestra estructura sin los bloques de aire, como ya sabemos, sabemos copiar y pegar. Pero, ¿qué pasaría si nosotros copiamos nuestra estructura de una posición un tanto diferente? Es decir, que la copiamos del medio. Si nosotros la pegamos solo porque sí, lograrán ver que nuestro espacio se corta. Esto quiere decir que necesitamos remover los bloques de aire de nuestra selección. Para poder hacerlo, ponemos Paste menos A. Esto es una flag que nos va a ayudar a remover los bloques de aire al momento de pegar nuestra estructura. De esta manera tendríamos un pegado más profesional. Otro tip al momento de copiar y pegar estructuras es que no solamente podremos pegar nuestro bloque de aire sino que también al momento de copiarla podremos pegar nuestra selección para eso vamos a utilizar la flag menos s es decir que vamos a poner paste menos s y esto pegaría nuestra estructura junto con la selección es decir que nuestra selección pasaría de estar de la selección anterior a la estructura nueva podremos dar un para deshacer los cambios. Ahora que sabemos cómo pegar nuestros bloques sin el aire y cómo pegar nuestros bloques con nuestra selección, también podremos combinar nuestra flag, es decir, que podremos pegar nuestra selección incluyendo la flag de remover los bloques de aire y la flag de transportar nuestra selección solo con poner paste menos SA o menos AS nuestra estructura se pegaría incluyendo la selección y removiendo los bloques de aire y bueno aventureros eso ha sido todo por ahora Espero que les haya servido, si tienen alguna duda no duden en comentarlo, deja tu like y tu hermosa suscripción, nos vemos a la próxima, chau chau.